La internacionalización ha pasado de ser algo casi anecdótico dentro de las instituciones educativas a constituir uno de los núcleos importantes de sus estrategias. Indudablemente, los idiomas son un elemento vehicular importante que permitirá a los alumnos vivir la experiencia internacional con mayor profundidad, y la universidad es un lugar idóneo para seguir fomentando su aprendizaje. Yo soy la prueba, entre comillas, de, de dos cosas que refutan dos mitos. ¿no? Que uno es que para aprender un idioma hay que vivir en el país de origen. Y yo, sin embargo, yo aprendí inglés y conseguí un nivel muy alto de inglés, un C2 de inglés, sin salir de Pamplona. El segundo mito que yo también puedo hacer una, una prueba contra ese mito es que solo se puede aprender idiomas cuando uno es joven. Y Realmente yo, por ejemplo, aprendí alemán con casi 30 años, italiano también con casi 30 años, es decir, que los adultos también pueden aprender idiomas y pueden abrirse esas puertas pues, para poder trabajar luego en distintos ámbitos internacionales. Pero esa mirada va más allá de la docencia en inglés, la atracción y presencia de alumnos internacionales e incluso de la propia presencia de programas de intercambio. Una universidad que se considera internacional debe ofrecer en sus propias aulas una formación global que prepare al alumno para trabajar y desenvolverse más allá de su entorno regional o nacional. Y es en este contexto donde el profesorado tiene un papel fundamental como gestor de entornos interculturales, con un perfil más sensible a las diferencias culturales del alumnado en virtud de su procedencia geográfica. Ellos mismos proponen debates, y muchos debates son de guerras comerciales entre países. Ellos mismos proponen los debates y mismos aportan el material, y ese material la mayoría de las veces son noticias que ellos encuentran en prensa internacional o de autores internacionales. Entonces, al tener una realidad mucho más amplia, mucho más vivencializada y mucho más contextualizada y compartida, pues les abre la perspectiva y son capaces de ver todos los factores que, además de esos que pueden haber escuchado, existen en la realidad. La dimensión internacional tiene que estar presente de manera explícita en todos los aspectos de la actividad docente. Es el caso de la Escuela de Arquitectura, donde plantean los objetivos y competencias de los proyectos que llevan a cabo a lo largo del curso a partir de una salida internacional. En esas estancias académicas en distintas ciudades europeas, los alumnos y los profesores de cada curso conocen, in situ, la realidad arquitectónica y de diseño de esa ciudad. Parte del interés de estos viajes es que todo el alumno, o sea, que el alumno, todos, vean a todos los profesores juntos valorando una misma realidad. Funciona como una asignatura. Tenemos nuestras clases, buscamos siempre lugares donde pueda haber aulas que nos permitan, preparamos, el profesorado prepara sus clases, prepara sus intervenciones. Entonces es muy bonito porque al final pues es esa enseñanza transversal entre departamentos, por eso digo que nace como metodología docente. La internacionalización bien implantada debe ser inclusiva y beneficiar a todos los estudiantes. Por eso, más allá de que participen en programas de intercambio, desde el aula se pueden promover proyectos como el Collaborative Online International Learning, donde profesores y alumnos de universidades de distintos países colaboran en el mismo proyecto. disciplina, en cada ciencia, hay cosas, hay, hay, hay temas eh, actuales que están de moda. Hay que estar en contacto con esas conversaciones para saber lo que se está estudiando fuera. Entonces, claro, si un español, un alumno español quiere salirse fuera a hacer el doctorado, pues tiene que saber en qué conversaciones tiene que meterse. Es importante seguir impregnando la realidad de la institución con esta visión global porque el concepto de universalidad va implícito en la realidad de la universidad.